Tienes que esperar un momentico porque ese man de ahí no sale. Ese man ahí no sale, güey. No, eso está blindado, ese man no sale ahí. Entonces. Está la cámara, está. Ellos tienen que estar mirando por la cámara. Váyate con las manos arriba. Es una señal? No, yeah. es hey, una señal. ¿Tengo una yeah, señal? Ya, yeah, ya, yeah. Con la mano arriba, Abre la puerta y la mano arriba, donde se le vea. La mano arriba donde se le vea. Fuerza, te pues, niña, vale María, nah? tú <mbrindo> sí, tienes que perfilarte atrás, pero no en líneas de fuego. Dos golpes y van a salir, dos golpes y van a salir. Vale, boludo, dos golpes y van a salir con las manos arriba. Sí, firma, ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Ey! Ah, ah, eh, yeah. ¡Hey! ¿Tienen oh, oh, alguien ahí! Yeah. hey! ¡Ey! ¡Salté la línea de fuego! ¡Salté la línea de fuego! ¡Y patrón! Hey, tengo! ¡No! tengo! ¡No! no, no, no, no. Lo que está diciendo es que tiene rehenes. tiene rehenes. Tiene rehenes. allá. Eso es lo que está diciendo. Vale. ¡Ey! ¡Ey! El del teléfono arranca para allá. ¡Ey! El del teléfono nos pasa de la línea. ¡Ey! ¡Ey!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 Vani. Vani. Teman este tanaya atravesar. Vani, viene más para acá, viene más para acá. Vani, vente más para acá. Dale, dale, dale, sí, sí, sí, sí, estamos. No voy a disparar. El ejército, el ejército está allá. Hey. ¡Vamos allá! ¡Vamos ¡Vamos allá! ¡Vamos ¡Vamos allá! ¡Vamos ¡Vamos allá!